...afecta uh, de forma transversal a diferentes colectivos... ...con independencia de su edad, su procedencia... ...su perfil profesional, su nivel de, eh, de cualificación... ...lo que sí podemos decir es que existe, digamos... ...un retrato robot del, del parado hoy en la zona norte... ...y ese retrato es el de una persona, un hombre... Eh, ...fundamentalmente, básicamente, mayor de 30 años... ...que es o bien autóctono o bien inmigrante, el paro afecta tanto a, al personal autóctono... ...como a personas eh, extranjeras, personas fundamentalmente que han trabajado en la, en la construcción... ...o en servicios a, la, a las empresas de baja cualificación y finalmente personas... Eh, ...que tienen estudios primarios o no superiores a los, a los primarios, por lo tanto... Eh, un perfil de parado de difícil inserción en las actuales circunstancias del mercado de trabajo. Digamos que, que el perfil de, de parado de la zona norte no es tan distinto al, al del resto de Barcelona e al, incluso al de, al, al, a nivel de, de Cataluña. Lo que es distinto de las, situaciones en personas, eh, de las personas en situación de paro de esta zona es que además eh, tienen un nivel de renta muy bajo. Eh, ciudad Meridiana y Balbona son dos de los tres barrios con el nivel de renta más bajo de toda Barcelona. Es menos del 50% de la, de la media de la ciudad. Por lo tanto, en este en este territorio se combina un alto nivel de paro, por encima del 20% de, de la tasa registrada, y además un muy bajo nivel de renta, el 50% de la media de la ciudad. La, los contratos que, que yo he podido tener con las generaciones de 40 50 y cincuenta y tantos incluso, ya llegando, mmm, son personas que han trabajado de un oficio o de dos, muchos años en una empresa y que de repente se han quedado sin trabajo, la empresa ha quebrado o han hecho eres y han, han sacado a la gente y se ha encontrado en un contexto de gente de cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años que se les dice que ahora se tienen que formar. Entonces, eh, son personas ya con un recorrido en un sector laboral que ha quedado destruido o han quedado fuera y que les es muy difícil formarse de, de cualquier otro sector laboral. Mm, necesitan mucha fuerza de voluntad, muchas ganas, mucho para tirar para adelante y algunos se animan a formarse para intentar los pocos años que les queda antes de que coger la jubilación tirar para adelante, y otros se hunden. La disposición de los jóvenes para volver a recuperar ganas de formarse viene dada cuando eh, se posan delante de la realidad, cuando contactan con empresas, cuando ven que no es suficiente el tener ganas de trabajar y se dan cuenta de que el mismo empresario y las mismas empresas piden una formación mínima. Ahí es cuando empiezan a en recuperar las ganas de querer formarse. Uf. Yo a la escuela fui muy poco. Yo nunca creí que fuera necesario para, para trabajar, que era el objetivo, ¿no? que te marcas a esas edades. Partíamos ¿no? eh, de la base de que antes los chicos estudiaban, pero las chicas no, no. No acabé el FP, ¿vale? Y también de administrativo porque no me gustaba. Entonces, pues decidí hacer peluquería, con lo cual tampoco me gustaba. Entonces, decidí hacer, a través de una escuela taller, imaginería y retablo. Imaginería y retablo. Tampoco... ¿No te convencías. No. Entonces, hice eh, forja y cerrajería con lo cual me sentía súper bien. La seguí estudiando, si no me hubiera salido, o sea, si no me hubieran cogido en el curso, me hubiera vuelto a apuntar al colegio. ¿Por qué en qué curso lo no dejaste? En tercero de la ES pero ya repetí por segunda vez y dije que ya, que ya no, que ya no. Pero fue, o sea, a mí me gustaba estudiar, sino que fue por cambio de domicilio y todo, entonces ya perdí el ritmo en un colegio, cuando lo cogían otro lo volví a perder y dije, me di por vencida. El, el conocimiento... El, y el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación de las personas en situación de paro en, en la zona norte es escaso, en general, en general pero especialmente este bajo conocimiento y uso afecta a las personas adultas es decir que eh, nosotros lo que vemos es que las personas por encima de 30 años tienen especiales dificultades para navegar eh, por internet, tienen especiales dificultades para usar portales de empleo tienen también dificultades a la hora de usar eh, instrumentos de ofimática, o sea herramientas básicas de, de ofimática y usan de forma muy limitada el correo electrónico eso hoy en día es, eh, afecta muy mucho la, la búsqueda de empleo porque estas herramientas son básicas para, para buscar trabajo entonces ese es el, el retrato robot de, en cuanto a las nuevas tecnologías de las personas en situación de paro de la zona norte. No habría que manejar una cosa de ordenadores que tres meses antes la tenía que haber sabido, el Excel bien. No, no. Fatal. ¿Sí? porque no...? <risa> bueno, he intentado. Bueno, cuando cuando estuve buscando trabajo, sí que entraba y me buscaba y me, me apunté a los... A, no sé cómo se llama siquiera. Al info Infoyoc y cosas sí. de estas, ¿no? Que sí. luego te mandan, te mandan ofertas de trabajo que no van nada contigo. El Infojob, el trabaja.com, lo del SOC, que también lo he metido ya por internet, el SOC. Pues tengo varios portales de... ¿Te has así que te haya sí, he encontrado ofertas, pero mandas al currículum y. A la espera. Hombre, yo sé la computación porque he trabajado con ella, pero yo no tengo un certificado que diga tú has estado en tal sitio. Entonces dije, bueno, si no estoy haciendo nada, por lo menos me, me formo algo y no paso el tiempo metido en casa. Sí, claro, eh, estamos hablando de una zona que tiene el índice de paro más alto de la ciudad de Barcelona y esto es una realidad que se vive en el día a día de, de la educación infantil, de la. ...en concreto de la, de la Escuela Bresol... ...donde yo trabajo... ¿no? ...tenemos un índice muy alto de familias... ...con, con problemas económicos... ¿sí? ...con problemas de acceso a la vivienda... ...con dificultades para acceder... ...a, a los servicios sociales... ...en función de, los, de todos los recortes... ...que están habiendo en, en esta última etapa... ...y eso es, es una realidad que se vive en la escuela... ¿no? ...hay niños que... ...que finalmente se tienen que dar de baja... ...porque no pueden, no pueden mantener las cuotas a pesar de las becas, ¿no?... Hombre, siento un poco de desesperanza de, de, de verme sin un trabajo... Sin una, sin, una, ...sin una cosa cotidiana que yo tenía cada día... Y, ...y me siento como que me falta algo, ¿no?... ...entonces, ¿a quién acudes? Pues acudes a nada... A ...la familia, te apoya en la familia un montón... ...la familia también está fastidiada por la situación... ...y acudes porque te ayuden de fuera, ¿no?... ...como el psicólogo y te ayuda a unas pautas... Ya, ...si entra un sueldo en casa solo... ...bueno ahora entran dos, entra el de mi marido y entra el de ella... ...pero si entra un sueldo... ...como está entrando hasta ahora un sueldo solo... ...es muy complicado... ...y claro, que eso conlleva peleas, discusiones... ...el que no puedes tener lo que quieres tener... ...o lo que te gustaría que tus hijos tuvieran... ...no, no que se que que lleva tal. bien. ¿Y qué es para vosotros? esto pues, es importante... Bueno, aquí te des... Eh, es un mundo paralelo, o sea, si tienes problemas fuera y tal, pues aquí como que no te acuerdas de ellos eh, te olvidas de lo que hay en el exterior y te lo vienes a pasártelo bien y a disfrutar con, con los chicos y también en los en lo que somos del comité de padres, cuando tenemos cualquier problema cualquier de esto lo hablamos con la comisión de padres y ellos nos ayudan bastante Exacto, cuando tienes un problema, a lo mejor siempre están los monitores o la comisión de padres para ayudarte para salir adelante mi familia, a ver, mi madre tiene su pensión vale, porque está enferma, ¿no? una incapacidad y mi hermana es un enfermo crónico de nacimiento. Cuando uno es padre de familia, ve una, tiene, vive una situación, tiene que trabajar, tú no le puedes decir a una persona que no percibe nada, estudia, porque lo que necesita es trabajo para poder llevar un sueldo a su casa. Yo primero trabajo y luego estudio. Porque a través del trabajo viene el estudio, pero uno puede estudiar no estando, no se puede concentrar. Y Estoy contento. Hombre, falta que hacer cursos, porque el mercado laboral y exige más. Y te, y te exige más, falta que esté más preparado. Más esto es: si tú sabes más cosas, mejor. Por ejemplo, una persona. Una persona está, ha hecho una carrera y, y esta carrera no, como digamos, que no, no ha encontrado salida, no ha encontrado esto, no, falta que haga otro, hace cursos, falta que mover, falta que mover, falta que... Pero se queda parado esto y nunca le llama a nadie. No, de hecho, nosotros nuestro, en el otro que yo estoy trabajando recibimos, sin mentirte, 60, 60 currículums cada día. Todo el día los currículos archivan. Ahora los guardamos porque ahora somos muchos de la plantilla y como somos todos nuevos pues nos están dando confianza o que quieren mantenerse con nosotros. Pero un día que pinche uno pues tendrán ahí todos los... Nosotros no los tiramos de momento. Hoy <risa> no he visto que lo no hayan tirado. Hay que plantearse bien las cosas porque no puedes, no puedes hacer todo al mismo tiempo. O tienes, tienes que tener un tiempo para, para formarte, un tiempo para buscar. Pero si tú coges las dos cosas, formarte y buscar trabajo, sí, sí, sí hayas el tiempo. Organizarse. ¿no? organizarse. El, el paro afecta a las personas desde un punto de vista emocional y también económico. El económico es obvio. El paro conlleva una pérdida de ingresos, que es muy significativa en este territorio, pero también tiene un impacto a nivel emocional. ¿Por qué? Para la búsqueda de empleo es necesario estar motivado, es necesario proyectar una buena imagen de uno mismo. Pero cuando uno acumula eh, tiempo en paro, esa motivación decae, es lógico, y esa imagen que uno proyecta, a, a las empresas que buscan personal, pues decae de alguna forma. Entonces, digamos que el paro tiene una afectación económica obvia, pero después también tiene un impacto emocional sobre la autoestima, sobre la motivación de las personas que al mismo tiempo influyen su capacidad para encontrar un nuevo trabajo. Me veo capacitada pues vamos, para, para, para muchísimas cosas, ¿vale? Para estar en fábrica, para. hasta me veo capacitada para ser encargada, como. ¿me entiendes? Me veo capacitada para muchas cosas, lo que no me veo capacitada es para soportar lo que estoy soportando. ¿Qué es lo que estoy soportando? Lo que estoy soportando es, es ser una persona sana activa, con ganas de trabajar y me siento como si estuviera paralizada, inválida y no veo eh, la solución a este problema. No encuentro trabajo y no porque no lo busque sino porque no sé dónde está el, el sitio. Yo creo que es más duro no trabajar porque la cabeza te, te, te destroza física y psicológicamente, vale, vas mucho más cansado cuando no trabajas que pegándote un palizón de trabajar, levantándote a las 4 de la mañana y llegando a las 8 de la tarde a tu casa. Sí, sí, ahora mismo yo miro hasta de camarera de hotel. ¿Vale? Porque a ver, yo me veo capacitada, ¿vale? me veo capacitada como barrendera, me veo capacitada como limpiadora de hogar, me veo capacitada para cuidar a ancianos. El, el, la, el, el mercado laboral es muy complicado y te exige más cosas, más falta que estés preparado, no estás preparado porque hay pocas ofertas, no hay muchas ofertas de trabajo. Entonces para integrarte, para eso falta que estés más preparado. Si tú, has, si, si tú sabes más cosas, mejor pero si tú estás quedando en tu casa tal esto, ¿eh? te vas a salvar, tomar un café, un cortado, te conformas tal esto, ¿eh? entonces ya no. Estás. Yo estoy haciendo, yo estoy trabajando ahora. ¿Así? Ah, ¿Y de qué? De auxiliar de camarera. Ah mira, sí. pero ya más. y trabajas? Bueno, antes estudiaba y ya trabajo. <risa> y <risa> ahora quiero seguir estudiando de lo que estoy trabajando. Hice un curso de auxiliar de cocina en Barcelona activa. Me gustó, me, me dieron la posibilidad de trabajar seis meses y he visto que me ha gustado y cuando me echen de aquí, ojalá que no me echen, pues quiero seguir estudiando hostelería. Y hoy por hoy posee pues, casi todos los oficios que hay. He trabajado casi Como todos. He el... de frutera, de pescatera, de camarera, de charcutera, de carnicera, de pescado congelado, de todo, de todo. De todo. ¿Y ahora mismo en qué situación Ahora estoy en el, paro. en el paro. Estoy haciendo un curso de auxiliar de cocina. Y bueno, a ver si puedo entrar a trabajar en algún sitio con auxiliar de cocina. Está la cosa del trabajo humano. Si potenciáramos, por ejemplo, el cooperativismo, o sea, aquí hay mucha gente que son albañiles, que son pintores, que son tucadores, eh, que son... Entonces, bueno, vamos a ver cómo se podía emplear eso. Gente que todavía tiene algunos medios para hacer algunas reestructuraciones dentro de su, de su vivienda, si tuviéramos esta serie de cooperativas, esto fomentaría en que, eh, eh, o sea, la misma gente de aquí trabajaría. ...tenemos los jardines del barrio... ...los jardines del barrio son todos propiedad privada... ...son propiedad de, de, de, del barrio... ...pero claro, ahí ni se obliga... ...ni se... Ni, ni, ni, ...o sea, por parte de la administración no se limpia... ...pero tampoco se obliga a tenerlos limpios... ...el caso es que tenemos ahí... ...o sea, una serie de basureros alrededor... ...o sea, podemos fomentar el cooperativismo de, de, de, de, de jardinería... ...que estamos en, en una de, la, de las zonas... ...de principal entrada para Colserola... Si eso lo potenciáramos, realmente estábamos ganando, o sea, hay puestos de trabajo y estábamos aquellos dando otra imagen del bar. Tú por ti tienes que hacer algo, o sea, hacerte hacerte cursillos, entretenerte en cosas, buscarte, buscarte el, el estar diariamente contactado con gente que conozcas, con el mundo laboral, si es, que es lo que pretendes. Y formarte un poquito así, sí, como que estoy ahora que estoy en un plan de ocupación de aquí del barrio, pues estoy entusiasmado. O sea, yo, yo he dicho con los compañeros, digo, oye, yo llegaba al trabajo con una cara de vinagre, digo, muchas mañanas que me decían, hola ya, ya ha venido el Juan, y entonces se ponen allí casi firmes, no digo, y ahora aquí estoy en un plan de trabajo y toda la mañana me a carcajadas y me río, digo, pues eso da bien, no porque te, te da como una moral interior, ¿no? Esperen que se preparen, que, se, que no pierdan el tiempo, que se preparen sobre todo, no de estudiar a base de a estudiar carreras ni nada, pero estudiar cosas informáticas de tres meses, de horas, cosas que se preparen, que sepan diversidad de cosas, porque nunca se sabe si has trabajado de chofer, pues eh, aprende informática, a lo mejor te pueden llamar para, para otra cosa o te pueden o te puede salir una cosa distinta a lo que hacías, porque a lo mejor lo que hacías está, está en el declive. Luego hice un curso de formación, ocupacional de nuevo cuando me volví a quedar en paro de trabajadora familiar sí. estuve un año estudiando y, vaya fue, a empezar, fue a acabar el curso y empezar a trabajar ¿no? Para, que eso es muy importante yo si yo estoy mal funciona mal todo si emocionalmente estoy mal funciona mal mis hijos mi casa mi relación con las personas que cada día me veo ...entonces para mí eso siempre ha sido muy importante... ...y lo he aprendido hace muy poco tiempo... ¿no? ...moverse, moverse, moverse, moverse... ...a mi pareja igual, yo le hacía hincapié... ...como no tenía coche... ...pues se recorrió todo Barcelona... ...dejando currículum en cada bar... ...en cada bar, en cada bar... ...y mira tú que al día de hoy... tiene su encontró trabajo... ...yo tengo el Facebook y me metí también a uno que habla de Parabuc... ...que es... ...que habla de los españoles sin trabajo... Sí. ...entonces... Ahí te dicen fórmulas, dónde buscar, cómo hacer, entonces todo eso, te vas instruyendo y te vas enterando de cosas que inclusive tú no, no tenías idea de, de que existían y el trabajo que encuentras pues aprovecharlo, tomar con, eh, trabajar como que si fuera el último día de, tu, de, de trabajo tuyo, esmerarte ah, porque detrás de un trabajo hay miles buscando ese puesto. Y, bueno, yo y a mí, Estamos la una para la otra, con todos los problemas y con todo, siempre estamos ahí las dos y poco a poco, el día a día. Ahora porque me apunté a este curso, que también es de Barcelona Activa y bueno, me iba relacionando con más gente, pero yo es que no salía ni de casa, yo no tenía ni ganas ni ilusión ni nada. Y ahora puedes con este curso y, y que te apoyo mucho en ella también. ¿Tiene curso dices que conoces a más gente y tal? Sí. ¿Qué te ha aportado de qué te sirve Hombre, Pues que me dan esa confianza que yo no, que yo no tenía hasta entonces. O sea, yo, como persona, como persona y como todo. Pero yo decía: Yo hacer esto, soy incapaz. Yo ya, cuando ella hacía el curso de Barcelona Activa, yo le tenía envidia. Decía: Joder, está haciendo un curso y está y, y Yo sé lo básico de una cocina. Y ella venía: Mamá, mira esto, me enseñaba. Y decía: Sí, vale. Y me ponía a hacerlo, pero. Y ahora, pues al empezar este curso, relacionarme con más gente y, y que. También las ganas de aprender, porque ya te gusta una cosa, pero las ganas de aprender y te dan pues, más confianza, te dan. Yo ahora me siento que tengo más confianza en mí misma que antes. Y más ilusionada también. Es y te cambiamos tácticas de cocina. <risa> bueno, a mí me están enseñando lo básico para hacer, para hacer una auxiliar de cocina, lo básico. Pero bueno, yo por ejemplo a un fondo le decía caldo y ahora sé que es un fondo. Y antes le decía un caldo. Yo le llamo caldo. Pues no, pues no es un fondo. Pero bueno, y, y eso lo voy llevando lo mejor que se puede. Con ganas de encontrar un trabajo, sin decaer y decir, bueno, no me sale nada, no voy a seguir buscando, ¿no? Seguir, seguir, seguir. Yo creo que la solución a, a, a, la, a la situación que estamos viviendo en, en el Estado español, en Cataluña y en Europa, es un cambio absoluto de parámetros culturales, políticos y sociales y económicos. Y esto quiere decir un cambio de fundamentalmente de, del sistema social y económico en el que estamos viviendo. La crisis ha provocado por, por, por, por, un, por el sistema financiero. ¿mí? Eh, por un sistema que es depredador y que no va a tener nunca en cuenta los, los intereses y sobre todo las necesidades de la gente de la gente más humilde, de la gente trabajadora y de la gente que, que de alguna manera son las que mantienen el, el país ¿no? creo que tiene que haber una, una situación donde desde la proximidad la política mande sobre la economía se haga, se haga una política al servicio de las personas y no una macroeconomía que, que difícilmente está al servicio de la gente y por lo tanto creo que lo que hay que hacer es plantar plantar cara, eh, resistir y plantear alternativas desde, desde una visión de, de crear una sociedad eh, más justa, una sociedad equitativa y donde los recursos que hay, que son suficientes, eh, se puedan ...se puedan repartir y de una manera equitativa y no mm, las, las, la sociedad en la que vivimos actualmente. ¿no? Desde arriba, los de arriba no ven nada más que lo que es el dinero. Y no ven el sufrimiento. ¿vale? Todo esto está creando un sufrimiento muy grande a las personas. Y este barrio eh, vive muchísima gente. Yo, si fuera presidente, yo me lo pensaría, ¿eh? Yo me lo pensaría porque no se trata de decir, yo soy presidente, venga, vamos, vamos todos, venga a una reunión al gobierno, vamos a ayudar a Europa, Europa, Europa. ¿Y tu casa qué pasa con tu casa? Eh, se hicieran empresas, aunque la gente no ganara mil euros, pero pudieran ganar 600, pero ya tuvieran un derecho a un trabajo. Yo creo que la gente colaboraría. Mm, crear unos programas de empleo entre... Aunque fuera en práctica, yo creo que, que la gente de estar a cero, a crear algo, aunque sea muy poco, que le dé un soporte, mmm, algún tipo de ayuda, la gente colabora. Eh, que crisis hemos tenido muchas veces, ¿no? Y yo he vivido varias y no soy tan grande pienso que se superará, ¿no? Porque la gente tiene necesidades y hay que buscarse los recursos para superarlas. Y a nivel todo el mundo quiere trabajar y todo el mundo tiene derecho al trabajo y, y entre todos yo creo que te tiene que salir de alguna manera, ¿no? Moverte. Yo pienso que hay que moverse. Aunque hoy por hoy no basta con moverte y, y formarte y tal, sino tienen que también ofrecer y tienen que cambiar a nivel de arriba, ¿no? Cambiar el modelo de, de, de trabajo. Pienso yo que deberíamos constantemente estar todos haciendo una piña y tirar todos para la misma dirección. Es decir, yo no tengo trabajo, vale. Yo te ayudo a ti, que tú no tienes, sí. a, a darte mi experiencia, como yo lo hice. Puedes hacerlo tú también. Y esa persona ayudar también al otro y dejar un, por lo menos unos seis años que, que, que podemos levantarnos entre todos, uh -huh. todos remar por la misma dirección y salir y, y sacar a España adelante. Prosigue el pescador con su porfía, prosigue el pescador con su porfía, de hacer un bote que aguante la fiereza de aquellos mares en los que nunca había un pescador.